El ciclo del Teatro Comunitario en tiempos de COVID. En esta cuarta edición vamos a estar charlando con Edith Scher. Edith, hola, ¿cómo estás? Bueno. Eh, Edith es directora del grupo de Teatro Comunitario Matemurga de Villacrespo. Ha dictado muchas formaciones para directores y directoras de teatro comunitario, tanto en el país en, en universidades nacionales, como en el exterior, en países como España, Portugal, Cuba, donde también ha tenido la oportunidad de dirigir espectáculos con vecinos y vecinas. Y, bueno, Matemurga se conformó en 2002, este año cumple 18 años, y actualmente cuenta con cuatro espectáculos teatrales, una orquesta, un grupo de títeres en formación, han editado dos libros, tres discos, y eh, hoy por hoy cuentan aproximadamente con 90 vecinos y vecinas. Bueno, Edith, muchas gracias por participar en este ciclo, y qué bueno poder verte y encontrarnos. Gracias a ustedes. Bienvenida. La bienvenida de las chicas, te agradecemos mucho que estés acá con nosotros en este ciclo. Eh, y bueno, como bien sabes, eh, nos interesa particularmente lo que está pasando en este contexto ¿no? de pandemia. Eh, y queríamos empezar preguntándote eh, en relación con, con el espacio en el que ustedes se encuentran, ¿sí? en el que usualmente se encuentran hace, hace ya varios años, eh, en este contexto, ¿cómo están haciendo para sostener este espacio? Bueno, eh, nuestro espacio es un espacio alquilado. Eh, nosotros eh, estamos, justamente en este momento, se nos está acabando todo lo que tenemos con relación a subsidios y estamos esperando cobrar lo que hemos ganado. Mientras tanto, nada, todo ahí a último momento, es decir, nosotros tenemos como muchos grupos de teatro comunitario una, una cuota de los integrantes, eh, que, o sea, también hay un componente autogestivo, y, y, y teníamos algún resto de algún subsidio del año pasado, pero mientras tanto estamos ahí. Te diría que esta entrevista sucede en el momento en que empieza la incertidumbre total si no llega a entrar algún subsidio. Estamos esperando, hemos ganado Pro Teatro, la Ciudad de Buenos Aires todavía no entró, al momento de que estoy haciendo esta entrevista, no sé si hoy, mañana, pasado, entrará, pero no entró y acabamos de ganar puntos de cultura que no sabemos tampoco cuándo va a entrar. Mientras tanto, eh, estamos ahí justísimos, ya este mes si no entra nada va a ser muy complicado. Y bueno, igual también justamente queríamos eh, preguntarte un poco... Eh, teniendo en cuenta ¿no? lo que es el teatro comunitario y, y de que, cómo in, in, se intenta que se lleven adelante estas prácticas, qué estrategias están desarrollando hoy por hoy, digamos, para, para encontrarse, para sostener de alguna manera esos lazos afectivos ¿no? que se construyen en los grupos y que es de alguna manera es algo esencial de, de este tipo de teatro si están eh, explorando herramientas tecnológicas, eh, bueno, un poco como estamos a veces haciendo todos en este contexto, y que, bueno, ¿cómo se encuentran, digamos, con esta, esta realidad? Bueno, nosotros, eh, a muy poco de comenzada la cuarentena, empezamos a juntarnos eh, por, vía, por la vía virtual, eh, Primero, sí, o sea, para saber qué íbamos a hacer, yo iba pensando que no, digamos, est, o sea, algo se me había metido a la cabeza y era, este grupo no puede desaparecer, no puede desaparecer de ningún modo, tiene que mantener su llama encendida, tiene que mantener su, su algo, algo junto para cuando esto pase. Es muy difícil porque todos estamos pensando cortito ahora, no estamos pensando. Eh, no podemos proyectar demasiado, es muy difícil. Y además porque incluso cuando se puede empezar a hacer algo, las preocupaciones también son cómo, con qué protocolo y hasta qué punto atenta contra, contra las posibilidades, o sea, digo, contra las propuestas estéticas que puedan, puede haber en el teatro comunitario, por la proximidad de los cuerpos, eh, bueno, por la necesidad de estar relativamente o bastante cerca para cantar. Como todo eso no es posible, en esas primeras reuniones hablamos de qué podía hacer y empezamos a desarrollar una serie de cosas que nunca hubiéramos imaginado. La, la más eh, grande que estamos pensando es un libro que estamos haciendo, eh, que ahora les voy a contar de qué se trata, pero después hay una serie de actividades que tienen que ver con dos ejes que, que tomamos para este tiempo. Una, justamente qué sí podíamos hacer mientras no podíamos hacer lo otro, eh, y, y o sea, qué podíamos producir juntos, y no solamente matando el tiempo para no aburrirnos, y eh, por otro lado, en qué podíamos aprovechar este tiempo para capacitarnos, para, para cosas en las cuales habitualmente no tenemos tiempo, porque bueno la vorágine, la función, y los ensayos, entran personas nuevas, etc. ¿no? Entonces en estas dos líneas empezamos, a trabajar en el libro, por un lado, y a, eh, digamos, todas eh, eh, las cosas que podemos producir, la orquesta, por ejemplo, está haciendo pequeñas producciones y las graba, entonces, bueno, la gente con indicaciones de la directora de la orquesta se graba en su casa, manda las grabaciones, editamos y las, la, hacemos una pequeña producción con eso, ya se subieron varias, se subieron como cuatro, eh, y eh, en el caso de teatro lo que estamos haciendo es, eh, bueno estamos haciendo, por un lado en cuanto a aprovechar el tiempo, espacios de reflexión, hay uno, uno que se llama cuestiones de actuación, todas las semanas nos juntamos y pensamos teóricamente lo que hemos hecho, cuestiones de tipo estética, cosas que jamás, para las cuales jamás hemos tenido tiempo, ¿no? También tenemos un espacio de audio perceptiva que estamos haciendo por la vía virtual y también hemos construido canciones, eh, porque la escritura es posible en este caso, y las estoy enseñando a través de esta, de, digamos, de, de la vía virtual, para lo cual también se necesitan un montón de reuniones porque no pueden cantar, como hay cierto delay, digamos, eh, lo que hacemos es, yo me junto con cuatro, con otros cuatro, o sea, estoy todo el día juntándome con gente, trabajamos las diferentes voces y ahora también se van a grabar y vamos a editar y vamos a eh, hacer producciones de lo que estamos ensayando, o sea, es muchísimo, muchísima actividad. Con, y bueno, hay muchas cosas más, taller de sonido estamos haciendo, el espacio de títeres también está trabajando en la producción ad hoc, es decir, lo que se puede hacer con, los, con, con las cosas que tiene cada persona que está en títeres en la casa. Y bueno, con respecto al libro, que es el proyecto más fuerte, lo que estamos haciendo es, eh, yo les planteé que me gustaría que cada persona escribiera su mejor historia en Matemurgo. Eh, por supuesto, hay personas que tienen la pluma muy desarrollada y otras que les cuesta mucho, entonces hemos elaborado todo tipo de estrategias, pero básicamente, más allá de que algunos se los puede grabar y luego ayudarlos a escribir y devolverles y que ellos pongan porque no queremos que, que los textos pierdan la voz de esa persona que narra, eh, digamos lo que hacemos es juntarnos todos los días de ensayo en varias reuniones para escucharnos las historias. Durante la semana las mandamos escritas, una compañera y yo las estamos editando, estamos trabajando en eso. Entonces, el proyecto es hacer una especie de mosaico, un libro que contenga muchísimas historias de todos los integrantes eh, y que de alguna manera cuente matemurga. Nosotros ya tenemos libros, como vos dijiste, Camila, anteriormente. Entonces, eh, bueno, queríamos contar nuestra historia de otro modo y que ese modo tuviera que ver con esta imposibilidad también, ¿no? Cómo, en realidad, lo que podemos hacer es, eh, ¿cómo podemos adaptar eh, la escritura a este tiempo? ¿Cómo podemos hacer para que eso sea realmente una producción comunitaria sin que se pierda la particularidad de cada persona, no? Bueno, y está resultando altamente emocionante, porque empiezan a contar sus historias y eh, eh, cada una tiene una belleza, una emotividad, tiene una comicidad, que, que realmente son sorprendentes. Y además es muy intenso vivir, yo estoy el sábado a la tarde con cuatro reuniones, que se repiten además, porque nunca se terminan 40 minutos, así que estoy desde las 2 de la tarde hasta, la, hasta las 7 más o menos, escuchando historias con otra compañera, Julia, que con las dos vamos a editar, y... Eh, vamos rotando, entonces nos vamos escuchando, hay sugerencias de tipo, bueno, desarrollar imágenes acá, es decir, más eh, estilísticas, digamos, y otras, ¡ah, te falta poner eso! No te olvides de tal cosa, me parece que ahí podrías eh, agregar. y Entonces, semana a semana esas historias van creciendo, y con la heterogeneidad que nos caracteriza. Para culminar el sábado, eh, hacemos una peña, una peña virtual, que, eh, bueno, eh, cada cual propone lo que quiere hacer, y, y hay un programa, hay presentadores, presentadoras, y eh, bueno, y es una peña que es algo profundamente conmovedor, porque sin que yo pidiera nada, muchos se caracterizan en su casa, se maquillan, se ponen vestuario, eh, para hacer lo que hagan, si van a leer algo, eh, otros cantan, preparan sus instrumentos, ahí nos juntamos todos con los de la, con los de la orquesta, con los de títeres. Entonces, eh, es increíble, porque todo esto de la plataforma virtual es muy hostil, y sin embargo, algo llega, aunque sea con un poco de retraso, algo pero altamente conmovedor, ¿eh? les niñas leen, eh, si quieren un cuento, tocan, cantan, de, como siempre, pero con este formato. Entonces, por eso digo, transcurre algo a nivel grupal que es muy, muy conmovedor. Hay muy pocas personas del grupo que hasta ahora no se han conectado. Al principio eran menos, después se ve que el deseo y el entusiasmo se fue transmitiendo por nuestros canales internos, nuestros grupos internos de, de Facebook y, y las fotos que vamos subiendo. Eh, que hay gente que tiene muchas dificultades tecnológicas y fue intentando, fue intentando hasta que lo logró y ahora diría que es más de un 90% que, que está conectada a todas las actividades. Todas las semanas, por lo menos hay 50 personas en La Peña, y, y bueno, así, así, y tratando de sostener esa emotividad, terminamos cantando todos en delay, alguna zamba, alguna chacarera, es muy gracioso. Eh, y bueno, después se corta y nos quedamos entre alegres y tristes un poco, pero esperando que llegue la semana para seguir haciendo cosas. La verdad que en ese sentido estoy eh, como muy orgullosa de lo construido, porque evidentemente hay algo muy fuerte que se ha construido para sostenerse aún con, con todas estas dificultades, ¿no? con gente de diferentes edades que ha tenido problemas para aprender a usar el Zoom, y, y, y sin embargo lo estamos logrando. Eh, veremos, nos estamos reinventando. Teatro... No se puede hacer. Teatro, de momento, no se puede hacer. Veremos qué pasa, veremos qué pasa en el futuro. Edith, yo te quería preguntar sobre cómo han hecho para eh, sostener los lazos afectivos y los lazos sociales, pero con lo que has contado, creo que eso está respondido, me parece. Nos has contado todas las actividades alternativas a la reunión física presencial, eh, que, eh, por la, para la, lo cual están usando la tecnología. Entonces yo te quiero eh, ir un poquito más allá de la pregunta y veo que tú dices que, que se reúnen, que les da mucha alegría, que después se quedan con la pena, pero que eso no es teatro. Entonces yo te quiero preguntar, eh, ¿qué hay en esto que todavía sostiene el teatro comunitario como teatro y por qué dices tú que esto no es teatro? Sé que es una pregunta muy difícil de responder, pero es algo en que lo que yo personalmente he venido pensando y veo que se están diciendo muchas cosas al respecto. Y me gustaría mucho saber qué piensas tú respecto de eso. Bueno, no es teatro porque... En principio no es teatro comunitario, básicamente, ¿no? Porque para ser teatro comunitario, por lo menos hasta lo que conocemos hoy, y es lo que yo decía al comienzo, se necesita eh, cierta proximidad de los cuerpos, Cierta, o sea, para que se constituya ese nosotros, ¿no? se, se necesita eh, algo de lo épico, que si no es la presencia y la, la proximidad, para mí no se da, digamos, a través de la pantalla y cada uno solo en su casa, no construye teatro. Eh, es lo que yo creo, eh, tal vez tengamos que reinventarnos eh, más todavía de lo que nos estamos reinventando. Pero para mí teatro eh, es otra cosa, y comunitario, o sea, porque nosotros no tenemos solamente que hacer teatro, no deseamos solamente hacer teatro, sino que además es comunitario. Entonces para nosotros, de momento, todos los protocolos de con una persona en el escenario, alejada de otra, dos metros, y, y el público, no sé, alejado, como se está haciendo en Europa, y se está probando, y to, no, no funciona, no funciona... Porque, porque, bueno, porque necesitamos para decir otras cosas. Es más, la pregunta no es solamente cómo retomar las actividades, sino además cómo eh, retomar eh, nuestras, nuestras propuestas estéticas. Porque hay algo que, que de lo social y lo estético que está fundido ahí, con tanta gente en escena, con algo de lo épico, que con los cuerpos separados eh, es muy difícil de, de, de imaginar, ¿no? Entonces, qué, qué piensas bueno, ojalá puede... que se encuentre una vacuna, ojalá que en algún momento se pueda retomar. Sí, pero ¿tú no crees que en alguna medida lo comunitario, eh, de una forma muy distinta, reaparece en estas actividades que están haciendo ustedes con la con ayuda de la tecnología? ¿Qué ventajas y qué desventajas? Claro, porque... yo, por eso te iba a decir, yo, yo por eso te iba a decir, teatro no creo que estemos haciendo, o sea, tal vez algunas hacen teatro en su casa cuando se caracterizan y forman parte de la peña, pero, pero lo, que, lo que estamos haciendo es una peña virtual, pero teatro no, creo que por ahora no. O por lo menos eh, es otra, es otra, no sé, tiene otra forma que no alcanzo a ver como teatro comunitario. Pero sí creo, vos me preguntabas, ¿qué es lo que nos mantiene? Yo creo que lo que nos mantiene, primero es el deseo, la tenacidad las ganas de vivir, las ganas de construir, eh, y bueno, y la esperanza. En una de las primeras peñas yo, bueno, es de mañana en este momento que me hacen la entrevista y debo tener la voz un poco mal, pero eh, canté una canción de Silvio Rodríguez que dice Venga la esperanza, pase por aquí, venga de 2000 venga la esperanza Danza de cualquier color verde roja o negra pero con amor bien con mi voz grave matinal les acabo de compartir lo que, lo que canté y todos muy conmovidos con eso porque porque bueno y ahora que lo canto me vuelvo a conmover porque digamos eh, es pensar en eso es pensar en, en, en la esperanza es pensar que, que estamos juntos, haciendo todo lo que podemos, haciendo fuerza, luchando contra la computadora, luchando contra las plataformas virtuales, pero mantener, el otro día yo lo, lo comparaba con, con la imagen bíblica de la zarza ardiente, que se, se, se, se quema, se quema, pero no se consume, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que eso es muy fuerte, y creo que también tiene que ver con lo construido que si sí, el grupo hubiera posible, pero hay una historia, hay, hay insisto, hay una tenacidad, hay, hay una construcción de lazos, hay, hay un pasado que nos une y nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro, y mientras tanto vivimos el presente así, vivimos el presente así, pero eso es lo que nos sostiene, Ese, eh, pero fundamentalmente el deseo, Y creo que además es, la posibilidad de sentir que juntos se puede lo que en soledad no. Entonces, eh, esto ya lo hemos probado en el pasado. Hemos hecho espectáculos juntos, hemos grabado discos, hemos hecho libros, hemos viajado, estábamos proyectando un viaje a Portugal que se suspendió por la pandemia, esperemos que algún día se haga. Eh, hemos hecho cosas que parecían imposibles, en soledad hubieran sido imposibles, pero todos juntos eh, esto es posible siempre fue posible. Entonces, ahora tiene que serlo. A mí se me metió eso en la cabeza y, y creo que todos los compañeros, la mayoría de los que participa, está contagiado de esta de esta energía. Y bueno, con días malos, con días buenos, pero vamos por ahí. Qué bueno, Edith gracias, gracias. Sí, con días malos y buenos, como estamos todos y todas, pero tener un grupo que te contenga, digamos, en ese sentido es, muy importante, la verdad. Eh, y en ese sentido, Edith, ¿cómo imaginás, si es que lo estás haciendo, o si están hablando un poco de esto, eh, la vuelta, digamos? ¿Cómo imaginás la vuelta, por ejemplo, al espacio público? ¿Ustedes hacen funciones en, en el espacio público? Es algo que, que, que, es, que es muy común en, en sus obras de teatro. Eh, ¿Cómo están en imaginando, o están hablando, ese, esa vuelta al encuentro, al espacio público, al teatro, justamente? Bueno, es difícil imaginarlo porque... es más, estamos intentando en la red hablar de estas cosas, pero todavía estamos solucionando cuestiones del presente, cómo sostener los grupos en el presente, cómo hacer que la gente esté, cómo hacer que la gente siga participando, a pesar de todas las dificultades tecnológicas y anímicas y económicas, eh, y de todo tipo, y de los miedos, eh, es difícil pensar en el futuro. A mí me cuesta mucho, la verdad, me cuesta mucho por lo que decía antes, porque me cuesta imaginar la estética con los cuerpos muy separados, eh, además todo depende de cómo sea el futuro si el futuro eh, en algún momento eh, abre la posibilidad de una vacuna, va a ser una cosa, si la vacuna no se encuentra por muchísimo tiempo tendremos que ingeniárnosla para otra, obviamente va a ser en el espacio público al comienzo, lo que me, lo que me imagino es que va a ser en el espacio público, me imagino, eh, digamos, tal vez, eh, eh, digamos, usar... Eh, distancias más grandes entre los cuerpos, eh, pero, pero me resulta muy complicado todavía porque tendría que ponerme in situ y decir, bueno, eh, esto queda bien, o sea, en abstracto me resulta muy complicado imaginarlo. Imagino usar técnicas del teatro de calle, que tal vez nosotros todavía no hemos usado algunas, que nos separen, zancos, he <ríe> imaginado, pero bueno, pero para la gente más joven. Eh, cosas que nos puedan generar separación de los cuerpos pero me resulta muy difícil imaginarlo la verdad es que algo de mi imaginación está constituida con el modo en que lo hacemos si no queda otra nos reinventaremos porque no vamos a dejar de hacerlo eso te, eso se los garantizo o sea no vamos a dejar de hacerlo eh, veremos cómo no sé estoy segura de que va a aparecer pero ahora concretamente me resulta difícil pienso a veces en pedir los balcones a, a, a los vecinos y estar uno en un balcón otro en otra otro balcón eh, algunos uno y otro en una esquina y que el, el público esté separado y, y, y no sé no sé ver cuestiones de sonido para amplificar desde todas partes pero todavía es muy difícil pensarlo es muy difícil desde ya es no, en el espacio sí, no. público lo que sí imagino es que cuando se pueda y cuando se pueda, no sé, empezaremos con ensayos de pocas personas, eh, separados por edades, tal vez, si es que hay miedo de contagiar a la gente mayor, nosotros tenemos mucha gente mayor de 60 años en el grupo. Eh, imagino que va a haber miedo, miedo del cuerpo de los demás, entonces va a haber que trabajar sobre eso. Estoy segura de que vamos a seguir todos los protocolos, nosotros mismos con la red estamos elaborando un protocolo, eh, insistiremos con eso, pero, pero imagino que al principio será de, con, con poca gente. Me parece que va a ser más sencillo juntarse los de la orquesta que los de teatro, porque pueden tener barbijos y distancia hasta último momento, imagino yo, ¿no? Y los vientos, sacarse el barbijo último momento, pero no, no apuntar, digamos, hacia donde están los demás. Me parece que es más fácil sentarse lejos y tocar que hacer teatro, todo eso pienso en este momento y, y lo comparto con los compañeros, pero todavía me resulta muy difícil, sobre todo la cuestión estética. Es muy difícil de salvar, digamos. Pero nos reinventaremos, de algún modo nos vamos a reinventar. Sí, sí, sin duda. Aparte tienen mucha experiencia también trabajando con, con diferentes situaciones y en ese sentido están, están muy entrenados y entrenadas como como directores y directoras en la red. Sí, mira, no, no sé, o sea, nos acompañamos, eh, nos reunimos, nos estamos reuniendo quincenalmente en la red de Cava y, y el otro, la otra semana, digamos, que queda en el medio, la red nacional y vamos intercambiando eh, los problemas, las soluciones. Eh, bueno, estamos muy activos, eh, ahora vamos a iniciar un proyecto todos juntos, pero... Además de eso, eh, si te tengo que hablar de mí, eh, a mí cuando se me mete una idea en la cabeza, soy muy obstinada, y, y, y bueno, y no sé si eso está bien o está mal, pero digamos, eh, esto del libro, digamos, es así, y, y va a ser, e insisto, insisto, hasta que, hasta que logro que, que, que los compañeros se conecten, o sea, tratando de que sea desde el deseo, no forzando a alguien que está deprimido o fóbico o no quiere estar en la computadora, pero eh, digamos, no creo que, que vayamos a abandonar nuestra, nuestra práctica. No lo creo, no lo creo. Bueno, eh, Edith, en principio queremos agradecerte muchísimo de que hayas estado con nosotras eh, en, este, en este ciclo. Eh, con Lola, con Camila, conmigo La verdad que es, fue un placer Encima nos cantaste, así que más lo no podemos pedir <ríe> Yo me emocioné no, un poco tocó, bien. <ríe> Canté con una voz horrible eso demuestra que ya estoy más madura, estoy más madura porque antes me hubiera hecho problema porque salió horrible la voz y ahora sin embargo lo que me importó es compartirlo a pesar de, mi, de mi, la voz descendida que se tiene a la mañana, momento en que se hace esta entrevista y descolocada diría mi profesor de canto, pero no importa en este caso. No, fue, fue muy lindo, la verdad que fue muy linda, te lo agradecemos mucho. Eh, bueno, y en principio siempre también usamos este espacio para que los grupos puedan, eh, en el caso de que eh, quieran eh, expresar, digamos, algún canal de colaboración con el grupo o alguna comunicación, algo que quieran decir, eh, algunos grupos tienen algunas cuestiones que están necesitando más particularmente otros no, pero bueno en principio te habilitamos el espacio si se puede colaborar con el grupo de alguna manera en este contexto tan difícil eh, o si incluso hay alguna, algún mensaje o algo que te parece que, que se puede decir eh, desde el grupo no bien eh, nosotros por un lado tenemos un canal que se llama Amigos Amigos es de Matemburga, o sea que si alguien quiere colaborar con algún dinero, lo puede hacer a través de su tarjeta de crédito, y, y bueno, y eso nos ayuda un montón. Tenemos nuestros libros y nuestros discos a la venta, así que si alguien eh, quiere leer en esta cuarentena o quiere escuchar producción comunitaria, puede comprarlos, eh, veremos la manera también de, de hacérselo llegar con, con algún envío que esté autorizado. Eh, y bueno... Por supuesto que este, siguiendo nuestras redes, siguiendo todo lo que publicamos, eh, nos, tratando de comentar las cosas que ponemos, todo eso ayuda mucho porque además levanta el ánimo, porque alimenta el entusiasmo, alimenta la esperanza, como decía antes, y, y bueno, el intercambio es bienvenido, así que, que lo, lo, lo esperamos, lo esperamos. Y bueno, si hay algún mensaje que yo pueda decir, es que, es, que, es que tengo esperanza en el futuro. Tengo esperanza en el futuro. Mientras tanto, hay que hacer obstinadamente, obstinadamente. Y, y el futuro eh, nos va a encontrar más fortalecidos. Cuando estas semanas nos juntamos y, y hacemos esta peña o leemos, yo siempre pienso que algún día vamos a estar hablando de este tiempo... Eh, como un momento en el cual alimenta, se alimentó mucho la mística, se, y yo soy muy fanática de la mística, siempre digo que el crecimiento no tiene que perder de vista la mística, que la mística tiene que alimentarse, que siempre hay que hablar de lo que hicimos, y hay que, siempre hay que eh, contar la identidad, y volver de alguna manera algo algo épico toda, toda esa historia, y, y creo que esta etapa, si la humanidad logra superarla y la Argentina en particular, va a ser recordada eh, en nuestro grupo y espero que en todos los de Teatro Comunitario como un momento en el cual eh, estuvimos profundamente unidos y pudimos, eh, y pudimos apostar a la vida. Gracias, Edith. Yo nada más quería decirte, agregar algo chiquito, agradecerte especialmente, me emocionaste mucho con la canción y además... Eh, Decirte que tu obstinación espero que sea contagiosa y que todos tengamos esas mismas ganas de hacer y de resistir como lo están haciendo ustedes. Me parece maravilloso. Sí, muchísimas gracias Edith por todo. Eh, y bueno, nos estaremos, nos estaremos viendo por, los, por otros canales, pero siempre nos estaremos viendo. ¿no? Bueno, tampoco vayan a pensar que no tengo días malos. Hay días que estoy triste. <risa> Pero bueno, me enciendo el motor y adelante. Muy bien. Bueno, un abrazo grande te mandamos y gracias de nuevo por haber estado en este espacio. Gracias, gracias. a ustedes por, por dar estos espacios que tanto necesitamos. Gracias. Bueno, nos estaremos encontrando nuevamente. Espero que pronto. Chao, Edith. Un abrazo. Chao. Chao. Hasta luego. Nos vemos.